ahí se está de fiesta tras de la celebración de matrimonial del alfa y alba rosa su esposa miles de personas han reaccionado felicitando al artista urbano por este nuevo paso en sus vidas entre ellos el destacado figura de la farándula dominicana entre los que destacan es el comediante fauto mata este dijo que le reconoció envidiar al intérprete por encontrar su su media naranja Mata compartió una de las fotografías del enlace nupcial de la pareja y, al contrario de lo que muchos pensarían, dijo que no envidiar el Bugatti en el que llegó la novia. Envidió que encontrarte tu media naranja y yo he sido un fracaso. Ay. Bajen aquí, bajen aquí. Pero, bajen aquí. Pero, pero. Bajen aquí con esto. <risa> Fausto Mata tenía a su esposa y tenía a su familia. Plain, muy estable y se alocó cuando consiguió dos pesos. Quiso brincar mucho y quedó loco. Ese es el resultado, la depresión y toda la loquera que le ha dado fue automata. Usted desaprovechó ese momento porque su esposa estaba desde que usted pesó. En ese meneo. y Quiso eh, privar en pop y en ojo azules. Y vea lo que pasó. Ahí, ese es el resultado adquirido por su mala práctica. Sí, y lo brincó sí, y lo votó también. Entonces quiso volver con otra y también lo votó. Porque la esposa suya, al principio, lo aguantó usted cuando usted no tenía ni uno. Exacto. U, eh, en tú Cuando estaba en la opción de la 12. <risa> cuando estaba en la opción de la 12. <risa> con psicótico no le quita todavía. <risa> y entonces. Ese, ese es el resultado. Mire el alfa cómo está. Y usted por loco viejo. Y ahora sí. le envidia el alfa ahora. Entonces claro. cayó en depresión. No valoró la que estaba ahí durante el proceso. Claro. Eso es así. Lamentablemente. Todavía no aparece la canción para despedirnos con ella. De, no, necesito vacaciones. Eh. Eh. Pues es que Optó por, por hacer una crítica positiva. Y era parece que le dolió cuando él vio eso. Sí, como que le sintió. No dio, pero se fue. Yo del otro lado pudo manejarse bien, sí, por sí, fin. Yo, A, una, un comentario bien. Exactamente. O sea, sí, yo creo que fue Debe volver con su esposa, si ella. Digo, ya tiene una pareja. Ay, ya. Ya no hay vuelta atrás. Ya. Ay. Que, Ay. Que, que La no, hoja que. se voltió No, no, no. Ay, no. Villalona, no, está mal, eh. <risa> Villalona, ¿eh? Yeah.